Vamos a ver cómo funciona un tren de poleas. Esta es la maqueta. Aquí la polea de la izquierda va a ser la polea motriz y el resto son poleas conducidas. En este ejemplo, en este ejemplo la polea motriz tiene 4 centímetros, la primera, la segunda tiene 3, esta tiene 4 y esta tiene 1. 4, 3, 4, 1. Este es el modelo. ...ponemos aquí un motorcito simulando que esta es la polea motriz... ...vamos a calcular la velocidad de giro... ...las revoluciones por minuto... ...de cada una de las poleas, ¿vale? En este caso, el diámetro de la polea 1 es de 4 centímetros... ...el diámetro de la polea 2 es de 3 centímetros... ...el diámetro de la polea 3 es de 4 centímetros... ...y el diámetro de la polea 4 es de 1 centímetro. Mirándola directamente, nos damos cuenta... ...de que la polea 1... ...al ser más grande... ...hace girar a la polea 2... ...más rápida... ...la polea 1 va siempre más lenta... ...que la polea más pequeña... ...la 2... ...cuando la 1... ...da una vuelta... ...la 2... ...da más de una vuelta... ¿Eh? ...ha avanzado más... ...al mismo tiempo... ...la 2 y la 3... ...giran a la vez... ...están unidas... Y de nuevo, la 3 mueve a la 4. La 4 es pequeñita y la 3 es grande. Una vuelta de la 3 son varias vueltas de la 4. ¿Qué relación existe entre el tamaño de las poleas y la velocidad de giro de cada una de ellas? Pues la relación es la relación de transmisión. Por ejemplo, el primer tren de poleas es la 1 con la 2. Vemos que hay una gomita que une la polea primera con la polea segunda. La relación de transmisión es diámetro de la polea motriz partido por el diámetro de la polea conducida. En este caso, el diámetro de la polea motriz es 4 centímetros y el diámetro de la polea conducida es 3 centímetros. 4 entre 3 da 1,3 periódico puro. Un número feo, pero que tiene derecho a existir. Bueno, pues cada vez que yo dé aquí una vuelta, esta va a dar 1,3 vueltas. Eso significa relación de transmisión. Después, ¿qué pasa entre la 2 y la 3? Entre la 2 y la 3 no hay que calcular nada... ...porque giran a la vez, están pegadas. Aquí se ve, ¿veis la señal? Que giran a la vez. No hay que hacer ningún cálculo. Si esta, la número 2, va 1,3 veces más rápida... ...que la número 1, pues la número 3 le pasa lo mismo... ...va 1,3 veces más rápida que la número 1. Giran a la vez. Pero entre la 3... Y la 4 vuelve a haber una gomita y por tanto vuelve a haber relación de transmisión. Si comparamos el tamaño de la 3, 4 centímetros, con el tamaño de la 4, 1 centímetro, vemos que la relación de transmisión es 4. Quiere decir que esta, la última, va cuatro veces más rápida que esta. Cada vez que yo le doy una vuelta a la polea 3, 3, la polea 4 debe de dar cuatro vueltas. Va cuatro veces más rápida porque es más pequeña. Hay que comparar los tamaños. Hay que comparar el diámetro de la motriz... ...en este caso la motriz es la 3... ...con el de la conducida. En este caso la conducida es la 4. El diámetro 4 centímetros partido por un centímetro da 4. ¿Cuál es la relación de transmisión total... ...entre la primera y la última? Entre la primera y la última... ...la relación de transmisión total... ...es la relación de transmisión que existe... ...entre la primera y la segunda... ...multiplicado por la relación de transmisión que existe entre la tercera y la cuarta... ...es decir, lo que pasa de aquí a aquí y lo que pasa de aquí a aquí, ¿vale? Entonces, si de, de la primera a la segunda se era cuatro tercios... ...la relación de transmisión y de la tercera a la cuarta es cuatro partidos por uno... ...pues en total es 16 partido por 3. ...multiplico los numeradores, multiplico los denominadores y me da 16 partidos por 3 ...¿qué significa esto?... ...significa que la relación de transmisión entre la primera y la última es 16 tercios. Esta, la última, va 16 tercios más rápida que la primera. Eh, también lo podemos ver paso a paso. La primera con la segunda y la tercera con la cuarta. Siempre me salto la segunda con la tercera. Me salto la segunda por, con la tercera porque aquí no hay gomita. No hay que hacer ningún cálculo, giran a la vez. No hay que hacer nada. Vamos a ver qué ocurre la primera con la segunda. Ahora vamos a estudiar solamente esta polea primera con esta polea segunda. Me, me olvido del resto de las poleas. Bueno, pues teníamos una polea de 4 centímetros con una polea de 3 centímetros. La relación que existe entre una y otra es esta. El número de vueltas de la primera polea por el diámetro de la primera polea es igual al número de vueltas de la segunda polea por el diámetro de la segunda polea. Vamos a ver, número de vueltas de la primera polea. ¿A cuántas vueltas gira la primera polea? A mil revoluciones por minuto, la misma que el motor. Diámetro de la primera polea, 4 centímetros. Número de vueltas de la segunda polea, no lo sé, no me lo dan. X, no la sé. Diámetro de la segunda polea, 3 centímetros. Despejamos la X y X igual a 1000 por 4 dividido entre 3. Esta 3 me lo llevo dividiendo. 4000 tercios. 4.000 tercios, que da 1.333,3 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad a la que gira la polea número 2, a 1.333 revoluciones por minuto. O lo que es lo mismo, 4.000 partido por 3. Es decir, lo que habíamos visto antes, que va 1,3 veces más rápida que la primera. ¿Y qué pasa con la segunda polea? Con la segunda polea pasa esto. La segunda polea gira a la vez que la tercera. El número de revoluciones de la 2 es igual al número de revoluciones de la 3 porque están pegados. Giran a la vez. Recordemos que giran a la vez. No hay gomita entre la polea 2 y la polea 3. No hay gomita. Simplemente giran a la vez. No hay que hacer ningún cálculo. Giran a la vez. Pero sí hay que hacer cálculo entre la 3 y la 4 porque hay gomita. Si hay gomita, tenemos que aplicar de nuevo la fórmula de las poleas que dice que el número de revoluciones de la 3... ...por el diámetro de la 3... ...es igual al número de revoluciones de la 4... ...por el diámetro de la 4... ...ponemos los valores que conocemos... ...y despejamos el que no conozcamos... ...habíamos dicho que el número de revoluciones de la 3... ...era el que habíamos visto antes para la 2... ...4.000 tercios... ...pues eso es lo que pongo aquí, 4.000 tercios... ...el diámetro de la 3... ...hemos dicho que era el diámetro de esta polea... ...era de 4 centímetros... N4, el, tam, el, el número de revoluciones por, por minuto, la velocidad de giro de la 4, X, diámetro de la 4, un centímetro en este ejemplo, despejamos la X y me da 16.000 tercios, es decir, 5.333,3 revoluciones por minuto. Como habíamos visto antes, volvemos a, a deducir que la velocidad de la última polea es 16 tercios de la velocidad de la primera,